Cómo están? Hace mucho tiempo que no nos vemos. En esta ocasión eh, estoy probando eh, grabar con mi celular y estoy viendo. Eh, espero que el audio sea bueno para ustedes, ¿vale? En esta ocasión eh, quiero... preparar un pequeño video que vamos a titular ¿Cuánto dura un violín? Si te interesa, quédate a verlo. Pues empecemos con el tema. Los violines de bajo costo, low cost, que en español quiere decir bajo costo, pues son alrededor de los 100 dólares. Estos son los violines que nosotros más adquirimos por la facilidad de compra. Estos violines tienen una vida entre 6 meses y un año. Sí, escuchaste bien, entre 6 meses y un año. Entonces, si tú has decidido comprar este tipo de violines, por favor, aprende rápido a tocar el violín. Ok, pues uh, vamos a ver si está grabando. Ahí sí está grabando. Ok, bueno, si tú has decidido comprar el violín de 6 de, eh, de a 3 meses, que es de 100 dólares, a lo mucho, a lo mucho te va a durar 2 años si lo tocas diario. ¿Por qué no te va a durar más? Bueno, por la calidad de la madera. La calidad de la madera Seguramente es de tercera clase, recuerdan que hablábamos de primera clase, segunda clase y tercera clase de maderas, obviamente la tercera es la, la peor. <ríe> ¿Qué pasa si tú compraste un violín, lo dejaste guardado por unos cuatro años y después lo abres? Pues va a pasar algo como lo que te voy a mostrar ahora. Sí, viste bien, es un violín que está roto de la columna. Y eso pasó, bueno, yo tomé una foto porque es de alguien que guardó su violín y cuando lo abrimos, ¡oh, sorpresa! Eh, primero, eh, por alguna razón, pues empecé a rebajar el puente, porque dije, el puente está súper, súper alto. Lo empecé a rebajar y me di cuenta que las cuerdas siguen estando muy, muy, muy arriba. Y el puente tiene una medida, entonces ya no podía rebajarlo más y ahí me di cuenta que estaba roto. Como es un violín de bajo costo, alrededor de 100 dólares, lo más prudente pues es comprar otro, porque la reparación te sale en ese precio. Así es, entonces, eh, ¿por qué lo digo? Entonces tú me dices, ok, si yo no tengo un año o dos años para aprender el violín, ¿necesito comprar un violín más caro? La respuesta es sí y no, porque los siguientes violines de calidad media también tienen caducidad, y la caducidad es por 10 años. Estos violines que tienen una vida de 10 años no son baratos, están alrededor de los mil dólares, así escuchaste bien, mil dólares, mil dólares ya es un precio pues del iPhone 10, de una computadora, de una muy buena cámara, es realmente varios salarios mínimos de muchos países. Estos violines... Son eh, pensados para la gente que va a estudiar la carrera de música, y pues la carrera de música, como ya lo habíamos visto en otros videos, es bastante larga. Ahora, si tú quieres tocar un violín, la verdad es que yo te recomiendo un violín de ese costo. Si tú ya estás decidido a tocar el violín, haz el esfuerzo, ¿ok? Puedes empezar con un violín de 100 dólares, pero con la idea de que eventualmente tendrás que cambiarlo porque las necesidades que tú vas a tener como estudiante van a incrementar. Y el tercer violín, pues son los violines de toda la vida. Esos violines eh, sin duda rebasan los 10 mil dólares, así es. Y estos violines son recomendados para los profesionales, porque ya se van a dedicar a ello. Necesitan un violín que les dure. Eh, eh, el violín de 100 dólares contra el violín de 10 mil dólares tiene... Las mismas necesidades de cuidado. Hay que limpiarlo, hay que protege, protegerlo de la humedad, del de clima y eh, obviamente, pues si le pasa algo, estás perdiendo mucho más dinero. Aquí, eh, para un violín de 10 mil dólares, inclusive tenemos que saber con qué Luthier vamos a llevar a reparar. Porque eh, les voy a contar una historia muy rápidamente. Una de mis amigas compró un violín de calidad media, alrededor de mil dólares ella gastó y eh, fue a que le rebajaran el puente. Ella dijo, voy, voy a ir con un luthier y este luthier le cambió el puente, le cambió las clavijas y eh, le cambió el cordón. Déjenme les explico, voy por mi violín. ya me estaba saliendo un poquito del tema, si quieren, eh, bueno si reconocen esta canción escriban en los comentarios cuál canción es, si quieren algún tutorial o escucharla completa y no escucharme practicándola, pues también escriban en los comentarios ahora vamos a, a explicar la historia, ok, pues mi amiga se compró un violín de calidad media y ella mandó a rebajar el puente, pues porque las cuerdas estaban bastante altas eh, y ya, pero el Lucien se tomó la libertad de cambiarle el botón, eh, la cuerda, le cambió las clavijas y le cambió el puente sin petición de ella. Y al momento de cambiarle eh, pues la altura del cordón, el violín empezó a sonar bastante mal. Y eh, yo vi el violín, la verdad no encontré alguna solución rápida que darle a mi amiga, si me estás viendo, pues ya te acordarás, ella sufrió mucho y pues ella solita empezó a, a cambiar la altura del cordón hasta volver a, a recuperar el sonido del violín cuando se compró. Entonces, cuando tú tienes un violín muy caro o cuando tienes un violín ya de media alta, tienes que tener mucho cuidado con el lucir La verdad, eh, ve con alguien que te recomiende otro violinista o si no tienes nadie que, que conozcas, pues busca reviews, afortunadamente eh, ya con redes sociales con canal de YouTube de Facebook, de cualquier cosa pues nosotros ya podemos tener contabilizada eh, la, el prestigio de una marca de un prestador de servicios como lo es el Lucia eh, entonces eh ya para concluir esta parte de los violines medios, pues es, es recomendada para las personas que van a estudiar música estudiantes, por, por eso se llama violín para estudiantes, y también para las personas que, que piensan tocar el violín, pues bastantes años, ¿ok? Y pues ya están los violines pues, más caros, que son los violines profesionales, que son para las personas que se van a dedicar a tocar el violín. Eh, hay personas que inclusive hacen una inversión, compran violines caros para heredarlos, porque eh, si los violines son tocados por las personas correctas, eh, pues los violines adquieren valor. Inclusive hay personas ricas que compran Stradivarius, warnet eh, y eh, invitan a, a músicos profesionales a ensayar en sus propiedades, y esos violines son inversión, porque conforme van pasando los años, pues los violines valen más. Y como dato curioso, eh, el violín más caro del mundo se vendió en 17 millones de dólares en una subasta en Nueva York. Sí, fue un extradivarios y el, el comprador fue anónimo. ¿Quién define los precios? Pues los precios se definen a cuánto está dispuesto a pagar la gente por ese producto. Y pues. Sin más por el momento, vamos a terminar este video. Eh, ya les enseñé la importancia de, eh, de comprar un adecuado violín. También esténlo tocando, no lo dejen ahí eh, encerrado. Hay gente que hereda violines muy valiosos y pues los nietos ya no saben tocar el violín, pero eh, sí es necesario que le den ese mantenimiento, ¿ok? Que no confíen en cualquier persona. Eh, y pues sin más por el momento, cualquier duda, ustedes saben cómo contactarme. Este video pues fue más o menos eh, improvisado porque estoy probando pues la cámara de mi celular y el micrófono. Coméntenme cómo sintieron la luz, la cámara, eh, el audio. Yo creo que es un poquito más bajo, pero también hice el esfuerzo de comprar una aplicación que se los voy a dejar aquí en la cajita de información de con qué aplicación estuve editando mi video pues para hacerme el proceso un poquito más fácil y poderles compartir más contenido a ustedes. Recuérdenme que eh, Recuerden que yo tengo este canal, tengo un canal en español, tengo un canal en inglés que se dedica a otras tópicas, pero también me pueden encontrar a, a, a mí y que en las redes sociales, Snapchat, Facebook, Twitter, me pueden encontrar como arroba licetadas, eh, y pues vamos a estar un poquito más en contacto. Yo me despido y sin más por el momento, hasta dentro de un, ahora sí, próximo video.